¿Qué es eso? ¿Qué cosa? ¡Ay, pues eso que tiene ahí en el pecho! Ay, ¡Pues los senos! ¡Uy! ¡Se hago lo idiota! Ajá. Además usted es toda plana ¡Ay! Ay mueche. ¡Mire! ¡Ay, no, no, no, no, no! ¡Me saca ese gato de aquí ya! ¡Es gato! ¡Ay, lo que! Y es que usted ya le estuvo tocando por ellos los huevos ¡Pues cuáles no? huevos si es gato! ¡Ay, mire, me importa un culo! ¡Me saca esa porquería de acá ya me vuelvo loca! No. Si sí, además usted después lo deja aguantando hambre y se va por allá a brinconear como una cabra ese sapo! Cálleme. ¿Sí Sapos, cabras, eso para qué más animales acá. Mm. Ay no, mamita, es verdad. Usted los primeros días, la animalista. Eso le lleva, ¿Sí? le trae, le recoge. El gatico para aquí, el gatico para allá. Gatico. ¡Ay, el lo gatico. que sea! Y después ya uno le dice, mamita, vaya por la comida del gato. Ay, tengo pereza. Vaya limpiarle la mierda. Ay, qué asco. Ay, entonces ¿dónde se va a quedar? Mire, ya empezó a llover y todo. Dejémonos a está pero es esta noche nomás ¿O me dejo de llamar? Sí, ya se la montó ¡Ay, cállese a este hombre! ¿Qué para dónde va a coger el pobre animalito a esta hora? Uy, oh, pobrecito Tranquila, que solo es esta noche ¡Ay, aleja esa porquería! Mamá, yo había dejado unos boxes ¿Qué hace? Ay, aquí cambiándole la arena al gato y barriendo un poquito porque... No, pero si eso le tocas a ella, eso le tocas a usted ¡Ay, que me acaba de las uñas! ¡Ay, no, qué belleza! Y bueno, ya que esto mientras que esta porquería se va acá Mamita, ¿ya consiguió para dónde llevárselo? No, no he conseguido Sí, pero si es ahorita voy a ir a eso. Sí, ojalá consiga rápido. ¡Cállese! Ay, mire esta porquería. Como juega ahí con la escoba. Ay, ve sí, es que yo estoy linda. Usted se va a salir encariñando. Ay, no señor. Esta porquería se me va a largar de acá. Sí, claro. Chisto, qué lo que chilla. Oiga, ¿qué le está haciendo? Ay, yo no le estoy haciendo nada, soy gato. Es gata, y no me le pegue, hombre Que yo no le estoy haciendo nada, si él fue que me despertó con esos chillidos ¿Cuándo se va a alargar? Ay, no pues, el doctor, que tiene que levantarse temprano a traer el sustento de esta casa Y mi gatica no es ninguna porquería Si usted le dice porquería Ay, yo le digo así de cariño chica. Porque yo una porquería y no, papito, primero se lo largo usted de esta casa que ya está bien grande y con pelo en las bolas antes que mi gatica ¿Pero usted por qué está así si usted dijo y que... ¡Cállese! Puede morir si hay de rabia, patale arránquese los pelos, haga lo que quiera, pero aquí la gata se queda ¡Mire cómo le hizo! ¿Qué le hizo? ¡Mire cómo le hago!